¿Estás atrapado o atrapada en alguna adicción a algo o alguna parte de ti y no sabes cómo escapar? La adicción no es el problema. Mi nombre es Eusebio Julián Balanesa, terapeuta certificado de Terapia de Transformación Rápida RTT, creado por Marisa Peele y facilitador de respiración consciente continua. Te acompaño a caminar a través de tus creencias, a llevarte a identificar la raíz de tu adicción, ver las cosas desde otro punto de vista, a través de un proceso amoroso y compasivo hacia ti mismo, sin estar aislado, o encerado.